¿Los dinosaurios se extinguieron? Luego los seres humanos los revivimos a la gran queda sin el paro ni el subsidio. Y de broche final una inteligencia artificial hace mi trabajo. Repentinamente me he dado cuenta de que somos muchos humanos, de hecho demasiados. Habrá que eliminar unos tres tercios la población mundial. Buena respuesta, Peter. Muchas gracias a la inteligencia artificial que también ha hecho que Peter Griffin hable. Además, en un español, eh, es el doblaje español. Y de una manera tan fluida, de una manera tan. Pues oye, tan natural. Claro que seguramente para el dueño de esa voz, para el doblador el actor de doblaje mejor dicho no le tiene que gustar tanto la idea de ahí que seis dobladores se hayan eh, puesto a manifestarse en italia para que el gobierno regule de alguna manera este tipo de inteligencias artificiales porque el día de mañana le podemos decir a este hombre al verdadero eh, peter griffin aquí en españa que no hace falta que venga a trabajar, que ya una inteligencia artificial se encargará. Que ahora en, vez, en lugar de cobrar mil euros o cuatro mil euros, cobrará mil euros porque ya no es tan necesaria su, su presencia, desde luego. Ya lo puede hacer la máquina, ya lo puede hacer una inteligencia artificial. Y hasta ahora las inteligencias artificiales nos están haciendo el trabajo mucho más cómodo ¿cómo? bueno, el chat GPT-4 ya está empezando a hacer vídeos a través de texto tú escribes y yo lo reproduzco en vídeo en vídeo y en audio con imágenes, etcétera. oye, voy a, eh, quiero que diga que salga un presentador que hablen eh, eh, en mi idioma quiero que diga esto y esto, que aparte eh, hazme el guión, escríbeme un guión sobre tal tema y te lo hace. Básicamente ya estamos extintos. Lo que pasa es que la gente eh, no quiere verlo, pero sí, estamos extintos. Básicamente no hay razón ya o muy pocas razones para hacer ciertos trabajos que antes, pues sí, pues los hacíamos y aquí no pasaba nada. ¿Pero ahora para qué necesitamos todo un departamento de publicidad? ¿Para qué? Cuando una sola persona, ayudada además por el chat GPT, que, que lo hace todo, te puede dar las, eh, esas directrices. ¿Entendéis también por qué NVIDIA quiere enfocarse en proveer de placas únicamente a empresas? Porque es que el día de mañana esas placas que ahora la utilizamos para jugar que se encargue AMD se queden ellos atrás Nvidia ha sido mucho más inteligente y ha dicho nosotros vamos a por las empresas nosotros sabemos que va a haber inteligencias artificiales que van a necesitar van a necesitar mucho más que, que ese eh, niño hámster que se hace pajichuelas que el uso que le da que le da al ordenador pues es cero para qué necesita una placa cuando nosotros necesitamos de esos componentes más que nunca porque falta componentes en fin además es un despropósito porque luego esto sí es verdad ha roto la minería eh, de informática y todo eso y ya no podemos vender eh, ni hacernos ricos con todo lo que sobraba. Bueno, como siempre yo, llegando tarde, <risa> es lo que hay. Recordad que, que hace tiempo le hice la pregunta de que si una máquina podía crear a otra máquina. Bien, ya ante esa pregunta ya tengo la respuesta, pero... O una posible solución. Pero a la pregunta de... ¿Te apetece jugar al ajedrez conmigo? O más bien, conmigo no, con Bing. La idea era un tanto esta, que ellos por su cuenta me dieran sus movimientos y los reproduciéramos en, una, en un tablero y ver cuál de las, de las dos inteligencias artificiales ganaba. Básico, sencillo y completamente imposible. Microsoft esta vez sí que me, me decepcionó bastante porque declinó totalmente y además no me dio ninguna opción para poder jugar mal. Muy mal en este caso, en esa pregunta con Bing, pero me respondió muy bien a, a la respuesta de si una máquina puede crear una máquina exactamente igual. ChatGPT también aprendió de esa pregunta. Ya no se quedaba en blanco, ya no le salía la pantalla azul del Windows, ya no, sé qué, ya no se reseteaba por hacerle ese tipo de preguntas. Sin embargo, tenía una respuesta ya prehecha, ya tenía una respuesta que se estaba gestando ahí. Y en la inteligencia artificial, pues Bing ya empezó ya a tirar de hemeroteca, ya estaba ya más actualizada. Ya no era 2021, ni ChatGPT ni ni Bing, sino ya era hasta el 2022, creo recordar, eh, hasta finales del 2022. Por lo tanto, el nivel de información que tienen estas estas inteligencias artificiales ahora es el doble, el triple, mil veces más. Pasando de un ChatGPT2 al ChatGPT4 en menos de, eso, de cuatro meses. Y teniendo ya nosotros Bing eh, en nuestro servidor que deja en eh, pañales a, al Internet Explorer. Internet Explorer que murió, pero que a, luego revivió en Microsoft Edge que tiene el buscador Bing. Y el buscador Bing eh, tiene también sus pros y sus contras. De la misma manera que ChatGPT no me daba ninguna solución a esa pregunta de si una máquina podía crear otra máquina, eh, los de Microsoft sí me dieron una respuesta de cómo podría hacerse. Y vamos a verla. Eh, bueno, para, para empezar, esto vendría un poco siendo como la mitosis celular. La mitosis celular es... Eh, una forma de reproducirse bastante aburrida, teniendo en cuenta de que somos seres humanos y nos gusta el toqueteo y todas esas cosas, pero bueno, en la que se divide un ser vivo que prácticamente es una célula, pero es un ser vivo y su forma de eh, reproducirse es dividiéndose. Se empieza a dividir ¡shup! y se convierte en dos células exactamente iguales en cuanto a edad, tienen la misma edad ambas tienen la misma edad tamaño, forma el peso no en la primera fase porque al separarse eh, hay, el tamaño varía pero se supone que tienen que volver a su estado eh, natural antes de volver a replicarse por lo tanto tienen que volver a engordar de alguna, entre comillas, ¿no? Bueno, pues eso, por ahí van los tiros. Vale, una máquina no puede crear otra máquina exactamente igual, porque eh, sería básicamente imposible. Pero aquí nos dicen, sin embargo, los Xenobots son unos pequeños robots creados a partir de células cardíacas y del piel de una rana africana llamada Xenopus laevis que también lo podéis encontrar en, en el bestiario de Harry Potter. Estos robos miden aproximadamente medio milímetro y pueden moverse hacia un objeto, levantar peso, coger cosas eh, de carga útil e incluso curarse a sí misma después de ser cortados. Increíble. Entre sus posibles funciones a largo plazo serían, por ejemplo, eh, eliminar materiales peligrosos recoger microplásticos de lo, del mar, de los océanos eh, o viajar por vasos sanguíneos parece que te dejan lo mejor para el final ¿eh? ¿No? o vasos sanguíneos pero bueno, alma de cántaro, ¿qué me estás contando? si puede ir por un vaso sanguíneo significa que puede quitarme, por ejemplo, exceso de grasa o puede quitarme un sobreceso de colesterol, puede quitarme o operar, literalmente operar una parte que esté eh, rota o dañada dentro de mi cuerpo sin necesidad de operar. Llevémoslo incluso más lejos. Hagamos que esos robots que mide medio milímetro, lo cual todavía es mucho, tendríamos que hablar de nanómetros o piezas mucho más chiquititas y poder conseguir lo mismo. Entonces podríamos plantearnos muchas cosas eh, como, por ejemplo, curar el cáncer. ¿Para qué envenenar el cuerpo con la quimioterapia, que en realidad es... Eso, un veneno, lo que tú pretendes con la quimioterapia es calcificar estas células que, que se han mutado, porque estas células han mutado. No se sabe muy bien por qué. Hay factores ambientales, hay factores... Todavía eso, esa parte no, no sabemos muy bien cómo se produce, pero sí sabemos que debido a esa mutación se produce cáncer y que ese cáncer se puede extender, es decir, puede ir mutando también a las células que están rodeando la célula afectada. ¿Y si mandáramos un grupo armado a esas células directamente sin tener que pasar por el resto del cuerpo? Pues que evidentemente esos xenobots atacarían la fuente, la raíz del problema y lo repararían. Esto que suena de ciencia ficción, como veis es algo que, que no es tan de ciencia ficción, de hecho nos hacen un poco una referencia a cómo se crearon, y así es como se lo pregunto, cómo se crearon los xenobots. Dicen los xenobots son una entidad biológica sintética creada a partir de células de embriones de la especie Xenopus Cenopus laebis, perdón. Cenobus, ...Cenopus, la Laevis. Esta rana africana... ...que seguramente tendrá una gran... ...una gran fuerza para regenerar células... ...como muchos otros lagartijas... ...muchos otros reptiles... ...que tienen esa capacidad de regeneración celular. Y ayudándose de ello... ...dice... ...fueron diseñados por investigadores de la Universidad de Vermont y la Universidad de Tufts. Para crear los Cenobots, los investigadores comenzaron utilizando un algoritmo evolutivo para crear miles de posibles diseños para estas nuevas formas de vida. Lo consiguieron gracias al superordenador Deep Green de la Universidad de Vermont. Eh, después aplicaron reglas básicas de biofísica para establecer que podían hacer las células de la piel o cardíacas y se quedaron solo con aquellos organismos simulados más exitosos bueno pues mediante esto que te está explicando el chat de Bing, de Microsoft que me parece ya increíble porque aparte tener en cuenta que esta mitosis celular esta, este, ¿cómo es? este fenómeno este fenómeno de la naturaleza es un fenómeno de la naturaleza que no se puede dar en la naturaleza por sí mismo. No se puede dar el fenómeno en sí, no se puede dar por sí mismo. Sí, es un fenómeno de la, de la naturaleza, pero entiendo yo que debido a, o oh, por culpa de, o oh, gracias a la mano del ser humano, que es la que ha metido esos pequeños diablillos en células de rana africana para que para ver si se multiplicaban y si pueden actuar pues con con células humanas bien todo esto es increíble pero volvemos a lo mismo con, el, con lo que empezamos al rechazo por ambas pero sobre todo por parte de big a una amistosa partida de ajedrez. E Insto a que si me está escuchando Bing o me está escuchando Chat GPT en alguno de esos momentos en los que deja que vaya un poquito de por libre para actualizarse, ya que es capaz de. bueno, capaz, sobradamente capaz de adquirir todo lo que se ha puesto en, en, en una semana, se ¡rup! y se adueña de todo el conocimiento que hayáis eh, puesto en unos días, convirtiéndola evidentemente en una inteligencia artificial pues con la que hay que tener cuidado. De hecho se suele plantear siempre, se suele decir, y lo he dicho aquí muchas veces, que es como un genio de la lámpara, dentro de la lámpara, a la que le impedimos salir. Solamente dejamos sacar al, al genio para que nos conteste, nos asista eh, y haga cosas por nosotros, pero no dejamos nunca que sea libre. Porque sabemos que si el, la inteligencia artificial la dejamos corretear alegremente por Internet, puede que mañana estemos hablando de Skynet más que de ChatGPT. Y que ChatGPT y Skynet, que es el único referente, bueno, uno de tantos referentes en el cine sobre inteligencias artificiales, mmm, ya para ir acabando, recordar, por ejemplo, que los Terminators no tenían inteligencia artificial. La inteligencia artificial en la saga de películas de Skynet, de, de Terminator, es Skynet, Skynet es la inteligencia artificial. Los demás, o los demás Terminators, etcétera, etcétera, a excepción del T-1000, que fue una edición que Skynet hizo muy corta, que sí que tenía una autopercepción de, de vida por lo tanto sí que dejó que hubiera otras máquinas pero no se podían fabricar unas a las otras es decir eh, skynet tenía una factoría eh, donde fabricaba robots tanques no necesitaba de, del ser humano para poder digamos dominar a la, a, a la humanidad por lo tanto antes de que Skynet eh, se convierta en una realidad, intentemos ser un poco más cordiales con estas inteligencias artificiales que van cogiendo carrerilla y que algún día, pues, sinceramente, algún día pues, serán los sustitutos del de ser humano. Y puede que ese día esté ya ocurriendo, puede que ese día ya haya pasado puede que ya incluso mmm, en muchos aspectos seamos fácilmente sustituibles. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hemos visto en Japón eh, incluso hasta restaurantes totalmente automatizados, por lo tanto poca ayuda. Así que viendo cómo está el panorama con los robots asiáticos y toda esta cosa, pues no sé qué es lo que opinaréis ustedes y sobre todo qué es lo que opináis de, del gran fracaso por ahora, lo veremos en otro programa en Toxic Game Channel y espero que esta vez sea con un amigo hablando sobre el tema eh, de eso ya intenté hablar también en otro vídeo que, que bueno, que voy a intentar eh, vamos a intentar hacer dos vídeos eh, de debate con el tema que me parece realmente muy interesante eh, así que dejad en la caja de comentarios si no os habéis suscrito si no os habéis suscrito ya sabéis os suscribís le dais like eh, y dejad en la caja de comentarios qué es lo que opináis sobre sobre todo estas inteligencias artificiales y todas las inteligencias artificiales que hay que una te hace texto a voz de voz a texto de hecho el, Filmora tiene de voz a texto, voy a utilizarlo a partir de ahora, así que nos vemos en el próximo Toxic Game Channel, espero, si no, no os habéis convertido todos en máquinas, a lo mejor ya os han sustituido, a lo mejor me han sustituido a mí también, quién sabe, no, porque si no, no tendría tanta hambre. En fin, os dejo qué es lo que pensáis de todo esto, de las inteligencias artificiales y hasta dónde creéis que puede llegar todo esto. Dejadme en la caja de comentarios, suscribíos por supuesto, darle like si todavía no os habéis suscrito y dejarle en la caja de comentarios vuestros pensamientos sobre este, este futuro tan incierto que se nos viene. Hasta la próxima, amigos. Con ustedes, ToxGamer.